Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de la elaboración de un ensayo, eh, cómo hacerlo, el truco que yo eh, he implementado, el truco que, del cual hice uso para eh, realizar un ensayo que me dejaron de 30 páginas, me pareció muy... o sea, eso no, no es como acorde eh, referente al tiempo que me dieron, solo eran 5 eh, días y un ensayo de 30 páginas de toda la actividad administrativa. O sea, que me tocaba hablar de, toda la, de todo lo referente a la administración, cómo, a toda la administración, cómo se pronunciaba todo ello. Era mucho material para crear un ensayo en tan poco tiempo. Entonces, el ensayo lo logré real eh, logré eh, hacerlo y entregarlo. Pues gané. Eh, yo sé que el docente tenía malas intenciones y era de corcharme pero... No se esperaba, no contaba con que, gracias a Dios, eh, encontré este truquito y pude eh, solucionar aquello. Entonces, ¿cuál fue el truco que yo implementé? Yo simplemente, que hice? Busqué la información, porque ustedes saben que para hacer un ensayo y para que quede bien elaborado, toca consultar mucho y leer. Pero cuando lees una, un libro o algo, un texto, eh, eh, y automáticamente cuando vas a buscar otro, la idea que tienes para escribirlo se te olvida entonces qué hice yo mientras leía yo iba leyendo y, la, y, y activé el micrófono en Word una vez que activé el micrófono eh, iba leyendo normalmente mentalmente y cuando me surgía una idea automáticamente eh, comenzaba a hablar lo que estaba pensando pero sin sin distraerme ¿no? iba leyendo hablaba y eh, conforme a las ideas que me iban llegando y el y el reconocimiento de voz iba escribiendo todo cuando fui a analizar la situación llevaba más de las hojas eh, por las cuales pues me, me, me establecieron ¿no? eran 30 páginas y ya con el tiempo ya llevaban de más de 30 ahora sí eh, me sobró y pude hacer todo conforme a eh, me lo había, conforme a lo que me habían solicitado en consecuencia en algunos casos me tocó copiar texto y pegarlo por lo que me parecía muy, o sea, era muy acorde, eh, estaba muy de acuerdo con lo que decían allí. Pero hay un problema, que hay un programa que detecta si tú copiaste y pegaste un texto de un lado a otro. Y esta es la parte más importante que quiero que, quiero que aprendan. Miren, entonces, si ustedes copian un texto de Google, abren Google y copian un texto... Pongamos esto, ustedes copian esta parte aquí, la copian y la pegan aquí en Word. Cuando ya eh, eh, arreglen todo, le pongan el tipo de letra y todo y entreguen el trabajo, como los, pero como los maestros en estos momentos están solicitando que toda la información se la envíen por correo para ellos corroborar, porque hay un programita que usan que detectan si, de dónde sacaste texto, tú el texto y se enteran si tú copias y pegaste una o dos hojas, listo, entonces que hice yo, este texto no lo pueden pegar así, tienen que venirse antes de pegarlo a Word, tienen que venirse y si lo pegan en Word, abran otro archivo en Word, y dejen este como borrador, tienen que venirse aquí a Blog de Notas pegarlo acá lo guardan, después de que lo guardan, eh, porque aquí queda sin formato, listo, o simplemente lo suben a, a, a Hotmail y lo descargan como un archivo sin formato o, lo, o si lo tienen aquí en Word Lo exportan, lo guardan con, con un, como archivo sin formato Para que se pierda el, el, el, todas la, las extensiones Para que el programa no encuentre de dónde sacamos el texto Entonces de esta forma Cuando copiamos esto aquí Copiar Y lo pegamos acá en Word otra vez lo pegamos aquí Pero no lo podemos pegar de esa forma Tenemos que pegarlo eh, como archivo sin formato entonces lo copiamos lo pegamos acá en bloc de nota después de que guardemos aquí guardamos esto guardar como vamos a buscar le ponemos un nombre guardar después lo abrimos y lo pegamos a word y lo guardamos como un archivo sin formato luego lo abrimos otra vez y lo pegamos en word de esa forma el programa no va a detectar que ustedes copiaron y pegamos pegaron de, de, de algún sitio entonces en ese caso este tipo nunca pudo encontrar un error y así me tuvo que calificar la nota pues que yo consideraba haber sacado entonces aquí están todos los formatos para ustedes jugar con ellos listo entonces ustedes eh, pueden guardarlo como miren texto sin formato aquí dice texto sin formato guardar y de esta forma pueden jugar con todo estos programas y le ganan en la eh, le ganan al profesor o al maestro, como lo quieran llamar, en la guerra que tienen con él, porque él va a querer fregarlo y ustedes, ¿a que no? Entonces, de esta forma, estos son dos trucos que les quería mostrar y así pueden elaborar un ensayo sin miedo. Pueden copiar y pegar de donde quieran, guardan el archivo sin formato, luego lo copian y lo pegan a otro archivo en Word o lo pegan en el blog de notas. En, creo que el blog de notas que ha salido ahora actualizado en en, en, en en Windows 10, Windows 11, eh, no los recomiendo, les recomiendo este que abrí. De, de tal forma que ustedes pueden, eh, después de que elaboren el trabajo, busquen el mismo programa en Google y hagan el, eh, hagan el ensayo para ver si, si, si, si les detecta el texto, de dónde lo sacaron, porque yo lo hice y no detectó nada. Calificó que era 100% original. Entonces, de esa forma pueden elaborar un ensayo sin que los corchen y, de, y elaborarlo de forma rápida. No olviden, el reconocimiento de de, de voz de, de, de Word es muy importante. Y si no tienen eh, el, el reconocimiento aquí en Word, pueden usar el de Google Chrome. Pueden usar aquí el de Google Chrome. Se vienen acá, donde está documento. Y aquí en documento en blanco, les va a funcionar. Mira, aquí hay uno que eh, nos vamos a herramienta. Si el internet lo tienen un poco lento, no les va a salir a la primera. Tienen que darle clic y volverle a, a, a desplegar aquí. Lo activan, le pide permiso, le dan que sí. Y automáticamente, eh, cuando lo activen, él comenzará a, a, a copiar todo lo que ustedes le dicen. Entonces, eh, también lo pueden usar. Eh, hay muchos reconocimientos de voz. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y aquí estoy para servirles si necesitan otros truquitos. Hasta la próxima. Chao, chao.